Chicos, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal Y en este caso, en este preciso instante Como estáis viendo Estamos jugando a una copia de Among Us En, en Roblox Y es que eh, no sé por qué No estoy haciendo vídeos de Among Us Quería hacer hoy uno Pero es como que de repente eh, eh, No sé No eh, me nada de jugar a esto me Acaban de tocar el botón De emergencia, ¿qué ha pasado? A ver bueno, en realidad yo soy un fantasma porque en este juego siempre que te metes a, en las partidas eres un fantasma. Pero estoy viendo aquí. En, por una cosa no puedo escribir mensajes. ¿Cómo que dead? All dead. No entiendo nada. En, a ver, sigo aquí en, jugando y aquí está votando al verde. El verde, pero es que yo no sé ni quién es ni siquiera puedo votar. Porque si un fantasma Los fantasmas no pueden hacer nada Vale, ya se acaban los votos Cuatro votos para ese Inocente, no era el impostor Y faltan dos impostores todavía De mientras me voy a hacer misiones Para ayudar a la gente Ya que puedo atravesar paredes Aquí Esto, Uh, esto no sé Y, pam, pum Fea, pam Para pam, pum, pam Es muy fácil, ya se ha hecho Es súper fácil ¿Eh? Ah, este es el que menos me cuesta Así, para arriba, para arriba Para arriba y para arriba Bien Hay unas paredes que no me dejan de traspasar eh, eh, y es muy extraño Porque tiene un ah Tenía la luz y encima cuando soy si un fantasma No puedo arreglar las cosas Que es el impostor de sabotaje ¡Holines, oh, yo No veo. No puedo hacer la misión. Soy un pro, y yo lo estoy, estoy consiguiendo aunque no había nada. Y... y encima lo consigo. Es que soy buenísimo. A ver. A ver. Ahora esto es muy fácil. Bien, me hice todas las misiones. Ya veis, aquí no me dejan. El botón de emergencia. A ver, ¿qué ha pasado? Espero que ganemos. Bueno, creo que es para que así se quite lo de lo de que había hecho el impostor, pero están votando al, al morado. Ya que tenía este juego de Roblox, pues aproveché para jugar. ese juego de Roblox, porque esto es una copia de, de eso, y es la mejor. Inocente, y yo, que malos son esta gente, qué malas son descubriendo que era impostor, y encima hay dos. Y el negro El azul Y el negro Y encima gana Genial Bueno, aquí está mi personaje Eh, antes era blanco Bueno, o se me ha cambiado el color Ahora el blanco es blanco ese Por cierto, ha habido una actualización de... Sí, de Halloween Y tienes que poner códigos Y algunos... ¿Sas? Que se puede conseguir ahora dulces Antes solo se conseguía ¿Qué es esto? <risas> Y yo, son personajes de, de miedo Un dragón, esto Se es una. Un sin... Tío, inocente Inocente Esto me gusta más jugar con, con gente Inocente Inocente Bueno, da igual Tendré cuidado para que no me maten Sospecho yo De la gente que me sigue Y encima me está siguiendo este tío Me da, me da mal rollo, eh <risa> Está siguiendo Quiero que sé Aquí así ah, aquí tengo que ir rápido y se va, y yo ahora tengo que esperar a Que me escane A ver, Bien Es más chicos que he hecho eso A ver, voy a Se misiones. Mira, esta Que tengo que esperar Me aburro mucho En las de esperar estas <risa> Eh, la luz O, -o qué ha pasado eh... no, no, no No es la luz el oxígeno Corre, vete ya Ya está Vale, ¿en dónde está? Vale, está allí Corre, tengo que ir Salvar Abre, ábrete Dios, qué pesada es esta puerta Ábrete Ya está No, 30 segundos y gana No, eso no vale Voy a ir, anda Bien, la arreglaron. y El botón de emergencia. A ver, ¿qué ha pasado? 30 bro. Pues creo que yo no puedo leer, ¿eh? No sé, yo no sé quién es. Pero sospecho mucho del rojo. Ya que este me estaba siguiendo. Me estaba andando al blanco. Y encima el rojo se llamaba Estefanía. A ver. El recacha... Ese yo no lo he visto, o sea... Y en esta copia de Roblox solo tiene dos impostores. A ver... En el coche? Y es que no sabía. Os lo dije, que no es él. Yo... Yo quiero que es el rojo, vamos, pero sospecho. O sea, a lo mejor no es. ¿no? Y ese tío quiere darle. Le quiere dar el botón de emergencia. Está esperando a que le dejen. está diciendo... Por favor, por favor, déjame no la ver, por favor. Oh, esta me ha sido muy fácil. Mi, pum, pea. Para, pum, pum. Pea... Oh, eh, no la arrojo. Y ahora es rosa este, tío. Vaya porquería. Vale, han votado. Eh, vale. Yo, que le ya de una vez a Estefanía. Estefanía, que creo que es ella. ¡Ey! Acabo de.. Ah, no, el ya murió porque le votamos. Sí, están votando Estefanía. Estefanía. <risa> Madre mía. <risa> a ver, eh. Yo no, sé, yo no sé quién es, pero sospecho de ella. No es que crea que no es que sepa quién es ella, sino que sospecho de ella. O sea que por eso la voy a tirar. Que le tiren por el espacio, ¿sí? Vale, él, él ya... Y encima es inocente, es que... Nada, él, vamos a perder. Eso es lo único que sé. Que vamos a perder. Este tío azul era el impostor de antes. Porque se llama I, I, I Am Summer. Y este tío era el impostor de antes. O sea, que es imposible que al mismo, aunque yo vi a una persona que le tocó dos veces seguida, o sea, que a lo mejor también puede ser ahora él, esto es muy fácil y tengo que llevar ID a, a la zona azul ya está, muy fácil hay una misión voy a ir, las misión es que salgan en plan es que lo sabía es que sabía que era el azul es que decía eh, Pero a lo mejor es que la toca dos veces seguidas Y es que lo sabía Un zombie Incluso te puedo poner ¿Este quién es? Jeff ¿Y yo qué más rollo? Eh, esqueleto, esqueleto Es que ya que está Halloween A ver, sombreros mm, sombreros Oh, una calavera, me encanta ¿Dos mil? ¿Pero qué son candies? Ah, aquí han cambiado A ver, la tienda normal Voy a ir a la tienda normal a ver qué hay es que lo, las monedas normales son créditos, pero la, yo no tengo ni idea de qué son eso. Mm, inocente otra vez, tío. Inocente otra vez. Ese tío se ha puesto el nombre Naranja y encima ese es Naranja. Yo, ese un newbie de los fuertes, eh. Creo que ha hecho mucho ese ejercicio porque tiene esos bíceps. Vale, jolines, tío que eh, Otra vez a misión Pulsar o ahora el día 3 Y cuando le doy tengo que estar esperando aquí un montón de datos Y siempre que hago estas misiones Me mata el, el, el impostor Ya verás que me va a Es que lo sabía Y me mata el impostor, tío Espera un momento Yo sé quién es Aunque Eh es o el morado o el azul otra vez Porque como sé el azul otra vez Es que Es que le había dado un puñetazo Y yo soy el primero que muere Soy un triste Un triste hombre que muere al principio Tío, empate no Empate no, que gane uno de los votos Pero que no sea empate pues vaya tontería. ¿no? Yo voy a investigar primero al, al morado y si veo que no mata a nadie, eh, y de repente suena de que han descubierto que han matado a alguien, ya sé que es el azul. Pero si me sospecho del azul y eh, veo que está, que, ha matado, que el morado ha mata a alguien, entonces pues ya sé quién, que es el que sé. Estoy sospechando al principio del de, de morado. ¿tú qué hace? Y yo, esta es la misión que estaba haciendo antes y que me mataron. Tío, me han quitado todas las misiones que había hecho, tío. ¡Qué tontería! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, a volver a hacerlas. Pam, pam, pam. Ahora, pam, pam, pam. Vale, por aquí no puedo Vale, está ah. A esperar, a esperar, a esperar No sé ni para qué sirven las misiones Y eso que juegan veces el Among Us Pero ni siquiera sé ni para qué sirven las misiones Es que de verdad Ah, este es muy fácil Tengo que llevar esto a la zona verde Pum, pum, pum Pum, ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Ya está ¿Cuáles faltan? Faltan dos Bien, primera S. La, las que ese eh, Las que salen esa señal Y están en gris O blanco eh, Es que no me las he hecho Pero las que están como en verde Es que es la que he hecho Otra vez este, eh, tío ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Pum, pum, pum, pum, pum. Por fin. <coughs> ya se viene. Ya se viene. Es que es genial Y encima yo sé quién es Es que encima sé que es el morado Porque si sí, No os dije de que eh, Como eso De que eh, si muere eh, El azul me, se, eh, Ya sé que es el morado Pues sí, es el morado Es que es el morado Es imposible que no sea Mira, ahora sí voy a intentar hacer la misión, que no me dejaron En paz para hacerla ¿Qué ha pasado? Ahora sí. Bueno, ya he hecho todas las misiones. De verdad, sabía que era el morado. Es que sabía que era el morado. Es que soy malísimo. Es el nube mamadísimo. Venga ya. Me largo, me largo. Es que no es imposible. Un inocente, un inocente, un inocente. Algo en nuestra cuarto, ya está que inocente, inocente, ya, ya soy muy pesado con la palabra inocente, ¿no? Soy muy pesado, creadores. Que, que quiero ser impostor por una vez, por Dios. Que ahí sí voy a ganar sí o sí. Pan, pan. Y ya está. Eh no, oh. oh no. Oh no. Oh no. en esa misión y ya pasa eso a ver no se acaba de morir el Ayam Samer el azul o sea que no es y encima se ha salido del juego hay que ver se salió del juego encima a ver pero ¿quién es entonces? ¿quién es? Mm. Vale, Batits, que han dicho a alguien que votemos a Battit <coughs> por si acaso a lo mejor es N. 5, 4, 3, 2, 1, sol, es que es que, es que encima es. Es que encima es. Y falta uno. Todavía es verdad que había dos. Venga, que tenemos que ganar, que. Que yo, eh, que va a ser mi primera victoria en este juego eh, Vale, me, me voy de donde están los demás No he hecho esa misión Victoria, ¡Ole! ¡Ole! ¡Por fin! Y no sé ni por qué, ni cómo hemos ganado O sea, no sé por qué hemos ganado me, me da igual, lo que me importa es que he ganado. A ver, eh. El blanco. Le llaman sí porque es blanco. Evento, me a ver. Tengo 93, Candy. Tengo los 93 de esta. Oh. ¿Qué? ¿Cómo que soy inocente? ¿Me juego? Me estás vacilando. Al final me voy a meter en otro juego para grabar. Os cierro, os oh, cierro, verde. Te cierro, te cierro, te cierro, te cierro. Mmm. Ahí está. Uh -huh. Una de las misiones Abrir la puerta y hacerla Uh, está otra vez Ah, no, ese... Tío, esta no Que me va a matar el impostor Por culpa de esta maldita misión. Eh, ¿Qué? ¿Acaban de tocar el botón? A ver, no entiendo nada ¿Cómo que acaban de tocar el botón? A ver, no entiendo nada de quién es Porque no sé quién... No tengo pruebas de... Hmm... Me han dicho a alguien que vote a este Le voto <risa> Ya está, le voto O solo sea, que me lo digan Una persona y ya le voto le Está votando todos. a todos menos uno que le ha votado A ese mare... amarillo Impostor Es que es increíble Y encima era Es que encima era Es que es increíble Está flipado <risa> Le cierro yo me sospecho del verde y el rosa porque está viniendo por mí y encima. Corre antes de que venga! Bien, menos mal. Menos mal que ese era fácil. ¿Eh? ¡Me quedé encerrado! ¡Oh! A ver, ¿qué pasó? Acaban de tocar el botón de emergencia. Y no sé ni siquiera quién es. Hmm. Twinning, ¿qué? Twinning. Es Twinning. Aunque ni siquiera sé quién es. Ah, oh, A lo no, mejor ni siquiera, ¿eh? Pobre, tu... Uh, Twinning. Ah, muerto y encima era el inocente. Pobre de... Él. De él. Madre mía, ¿qué me pasó? otra vez no. como me maten? ¿Cómo me maten? Es que de verdad? Uf, menos mal he conseguido hacerla. Ole, ole, ole, ole. La he hecho, la he hecho. Ole, ole, ole, ole. ¡Ah! Ay, ayuda. Esto es no he entrado antes. Uh -oh. El oxígeno Jorines, tío, que pesadas son las puertas. Estas, aunque van a ir seguros. Jorines, tío, que eh, esta misión, tío. Al menos ya he solucionado lo de ese problema. De la. ¡Ey! ¡Qué susto! Mejor me voy. ¡Adiós! Me da más ruido. ruido. Esta misión, haz esta maldita misión! Bien, la he hecho. Sal, sal, sal, sal, sal, sal. ¡Jolín, oh, tío! ¡Maldita escaneo! ¡Ábrete ya! ¡Ábrete ya! Inés, tío, que con estos es pesar. A ver, a esperar ahora. ¡Uh! Conseguido, vale, ya lo he completado. Ay, qué susto, qué susto, verde, verde. ¡Eres un asqueroso! ¡Eres un asqueroso verde! ¡Eres un asqueroso! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Que está tras la pared y no es fantasma! ¡Es hacker! ¡Madre mía! ¡Que está tras la pared y no es fantasma! Ah. ¡Madre mía! que no es ella pero qué es el verde es que no sabéis nada de que es el verde bueno me voy a hacer mi última misión ya que estamos aquí hola ¡Oh, tío que fácil eh... bueno eh, ya me he hecho todas misiones Net, no puedo darle a botón. va a matar. ¿Cómo no le ha matado a ese? Eh, yo si fuera él, le hubiera matado. Y me hubiera escapullido Si yo fuera él. O si yo fuera el impostor y estuviera en el mismo sitio. ¡Madre mía! Es que lo sabía. Es que sabía que lo mataban. Es que lo sabía. La acaba de matar El niño El niño El niñito El niñito que quiere colacar por las mañanas Por las mañanas siempre quiere colacar Este niñito el Niñito Bueno, en realidad yo también quiero colacar Siempre por las mañanas Y no sé si hacer un eh, Es que también debería de hacer Un vídeo de un detalle Que me lo acaba de descargar De verdad. Este, macho.